Pero bueno, nada, y son todos estos banquitos tienen mensajes distintos Y a nenes que se están cogiendo el coso Pero bueno chicos, cada uno hace lo que puede No, no juzguemos a la gente Ok, ahora estamos yendo al lugar que tiene el nombre posible no, de pronunciar Si lees todas las letras que hay en el nombre pero no sé, tal vez hay un montón de cosas mejores que podría mostrar de ese lugar, o cosas más culturales, con más historia que yo no conozca. Pero los voy a llevar a los lugares que cuando viene mi familia o mis amigos intento llevarlos ahí porque me encanta y es súper hermoso. Y no sé, vamos a ir conociendo este lugar. Es importante que tengan en cuenta que estamos agarrando los únicos 10 minutos con sol. Y ahora, música de transición. Todo lo que estamos viendo es la costa noreste del mar irlandés Y cuando no está el COVID desde este puerto uno puede viajar en ferry hasta una península al norte de Dublín que se llama House Este viaje cuesta 25 euros por persona y es una re promoción dijo nunca nadie en la historia Ay, espera, algo re lindo de toda esta parte es que ahora van a ver todos eh, estos asientos ¿No? Y en todos esos asientos, en cada uno hay una dedicatoria de, de alguien que no está o va. Yo creo que no está, tipo, si no está muerto, sí no, no. no está no, la gente, ¿no? No está onda, no, no, está más en este plano. ok, sí, sí no ves soy. lo que te digo. Están como muertos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Noel y Ellen Stephenson, Bartra, Dolky.. In hearts and memories of Nicole, ah, como que Noel, Helen, Barbara y Talkie. viven en los corazones y en las memorias de Nicole y Harold. Pero bueno, nada. y son todas estas banquitos tienen mensajes distintos y a nenes que están haciendo el coso, pero bueno, chicos, cada uno hace lo que puede. No no juzguemos a la gente. Y allá a lo lejos Esteban con la perrita. Dos mil años más tarde. Me vine hasta acá a buscar a Esteban. Esteban está acá, ya lo tengo con la perrita. Y los nenes esos siguen, ¿eh? Son unos insaciables Pero no, miren lo lindo que está todo esto. Es precioso. Bueno, que muy interesante para comentar también es que acá las reglamentaciones dicen de que no tenés que usar la, la mascarilla, el barbijo todo el tiempo, solamente lo tenés que usar cuando estás en lugares cerrados nosotros llevamos mucha mucha gente, igual nos ponemos el barbijo por las dudas pero por eso no estamos andando con barbijo ahora, porque tampoco hay tanta gente entonces no hay necesidad en teoría ahora tengo Covid y estoy ya era la peor era. Uh. se puede entrar caminando por la entrada principal que es todo por acá o por la entrada secundaria que es por donde estuvimos y ahí pueden disfrutar de la vista y de los banquitos. Tengan en cuenta de que si siguen derecho todo por este camino hasta el faro es una caminata de un kilómetro. No hay. Bueno, y acá hay un lugar que nada no, es como un food truck básicamente que vos vas y le pedís tienen fish and chips que es pescado frito con papas fritas eh, más o menos estos son los precios ¡Tuki, tuki! y todos esos barcos que se ven ahí o esos botecitos mejor dicho no, no son barcos ni en pedo eh, son todos del Yacht Club del National Yacht Club no son ni botecitos Son veleros no pero probable es que esto se está escuchando en el película y lo tengo que volver a decir Así que va a decir lo que yo diga <risa> Y yo siempre dije veleros Así que claro. siempre dije veleros Soy una persona muy culta que les so... la voz que constantemente? Ah, sí. sí Me gusta hacerte no. <risa> Me gusta hacerte cámaras ocultas ¡Pah! Otra cámara oculta, Esteban. Sí, está Era muy oculta y soy muy <risa> genial, <Cane. risa> Seguía hablando la vieja loca de Esteban y yo tipo, no, no, ya te corté, no hablas más, no hablas más. ¿Qué Estas son las con perritos. puso muy contenta. Bueno, todo esto lo que les acabo de mostrar y acá en la entrada también hay otro lugar de fish and chips, pero que ahora está cerrado. Y al lado lo que está viendo es el Brian's Coffee. Que te van a servir cafecitos. Siempre, normalmente Brian's Coffee está abierto desde más temprano. Ahora es súper tarde y no sé por qué está abriendo ahora, tipo son las 5 y cuarto de la tarde. Explícame por qué abre a esta hora. Pero bueno, el señor le pintó abrir a esta hora, así que bien por él. Bueno, para los que todavía no se suscribieron, te pueden suscribir tocando el botón suscripción eh, No se voy a subir nada muy interesante, no voy a subir nada que les cambie la vida Y es muy probable que estén perdiendo minutos de su vida en algo que podrían hacer algo mucho más productivo Así que... eso Si hacen abdominales les va a ser más productivo <risa> Si hacen sentadillas, definitivamente más productivo que ver estos videos Pero quizás se van a divertir un poquito ¿Ves? Este es el National Club National Yacht Club. Uh, la la. Lo tienes que decir así, porque si no lo decís así, no sos suficientemente. Hola, uh, la, señor Francisco. No. Nos está super lindo el día. Y ese es el primer cartel con el nombre de este lugar. A ver si lo podemos pronunciar. Ahora ya al final del video les voy a decir cómo se pronuncia. Pero ustedes intenten pronunciar eso. Spoiler. No se pronuncia como se lee. Porque yo cuando lo leí, le dije al señor, hi sir, where is the train to? Del the Y el tipo me mira. ¿Qué? Y yo, Del the Del Hyre? No se pronuncia así. Bueno, esto que están viendo acá es una de las bibliotecas y centros del barrio. Porque es un centro, es un barrio muy humilde, ¿eh? muy nacional y popular, como se puede ver en este estilo de arquitectura. Ahí tienen como una galería de diseños donde venden cosas autóctonas hechas por artesanos y personas así del barrio. Y todo esto está Esteban como esta aclaración. Habla al país la señora presidenta de la nación, doctora Esteban. Exacto. y por esas escaleras se puede ir a un bar que ahora está cerrado que se llama The Forty Foot y que tienen cosas súper baratas para picotear y al frente seguís teniendo la vista al océano mar ¿no? Eh, mar. mar mar? ¿con comienzo mar mar ¿sabes qué cosa pienso mi amor cada vez que digo mar? Bien. mar y mar ah! costeñito azul ¿Vos no, no, no? No Allá arriba estaba el bar que les comentaba, que se llama The Forty Foot Pero ahora está todo cerrado, así que... que... Bueno, para, voy a subir igual, ya vengo pu. ¿Sabes plantitas? Te puedes sentar ahí a comer al aire libre El tema es que ahora con Covid Está todo cerrado Pero si no tenés estas vistas todo esto! Igual sigo sin entender por qué está cerrado y están con las luces prendidas Porque... así como tres meses de cuarentena que estamos van, no sé tres, pero ¿Ponerles de diciembre? y ¿Hicieron si no con las luces prendidas? No entiendo mucho Acá estoy yo, yo. Decime, pero posta, la vista es linda, ¿no? Ay, me acordé de algo re interesante o algo que me interesa a mí porque me encanta la navidad normalmente en toda esta callecita de acá abajo, abajo del Forzy Foods hay un mercado navideño, esto lo hacen casi todas las navidades este último año no se hizo por covid, creo no, no se hizo por covid, ¿vale? está confirmado pero hacen todo un mercado navideño, todo por acá y para los latinos que estén viendo este video, que están también en Irlanda cuando sales en el mercado navideño y venden churros y a veces te dan hasta un potecito con dulce de leche al costado para que no extrañe tanto a la República. esta es la esquina de The Pavilion Center en Dunlady y hay un centro de información, hay restaurantes, hay cafeterías como Insomnia, Starbucks y también lo más importante es que para llegar acá podés venir en colectivo o tren Lo lindo de Don Liri es de que, ah, ya dije cómo se pronuncia Bueno, voy a mutearme Lo lindo de este lugar es de que estás del centro de Dublín de acá en 20-25 minutos Porque te puedes tomar el tren que te trae y te deja ahí O te puedes tomar un colectivo que también te deja ahí Básicamente los puntos que te llevan del centro a este punto de la ciudad Que está allá afuera, pues ya no es Dublín centro, ya es Dublín 72 más o menos Es tu propio partido es que te trae los colectivos, autobuses y que te trae también el tren y te dejan en esa cuadra todo lo que venga del centro de Dublín y tenés también un perro gruñón y ahí está el teatro el Pavilion Theatre y el 40 foot que sigue estando al lado pero que está cerradito road podemos encontrarnos con diferentes cafeterías y tomar un helado en Teddy's. Esta ladería es de Don Liri y se encuentra a unos pocos metros de la estación de tren. Tengan en cuenta que para los irlandeses es mucho más que una ladería cualquiera, por todos los recuerdos, ya que se creó en 1950 y hay solo tres sucursales en todo Dublín. De las cosas bonitas que tiene Dublín, va, Irlanda en general, es de que tienen ese concepto en algunos lados medios de, de pueblo y es retierno porque bueno, estás sacando el diri y no sentís que estás en una mega ciudad porque es, es como en las afueras. Pero tienes estas carteleras así con el mapa, con actividades, con que te dicen, oh sí! ¡La que en Dublín! Estaba el primer lugar de trenes abierto en 1980, cosas así, no sé, me parece muy tierno. Tenés cafeterías súper lindas. Banquito, tiene de todo, la verdad, por ser, yo qué sé, no es, una, no es la ciudad principal, obviamente, pero es re bonito y tiene al mismo tiempo esa sensación de estar en las afueras y de estar en un lugar donde tenés todo lo que vas a necesitar para, para hacer las cosas diarias. Chew Lane Coffee También se encuentra en Marine Road Pero es un negocio local Y te dejan entrar con tus perritos Así que se los súper recomendamos con Zoey. Bueno, se ve medianamente eh. Mira, estos son los heladitos de Teddy's Que está todo el mundo ahí esperando Porque la verdad que son ricos Pero es, esto es lo que les decía Esto es invierno pues ya está en la parte final del invierno Pero algo que se me recordó recién que el agua es gratis. Y para pedir agua gratis te decís: Oh, sir, can I have some water, please? Y te la que agregar. La gran aplicación es Tap Water. Tap means, significa de la canilla, which it makes it free. Y es el agua que todos queremos: el agua de la canilla porque es rica, fresca y gratis. ¿Tarín? ¿Hay una cosa más que quieras agregar? Acabamos de encontrar esto que nos sorprendió porque decíamos, che, pará, es el tercer banco que hay en Irlanda porque no hay muchos bancos acá. Pero vinimos a leer el cartelito y básicamente dice, bla, bla, bla, bla, bla. puedes usar un montón de cosas que tiene. Bueno, tenés un cargador para bicicletas electrónicas, tenés como herramientas, tenés algo de aire compresor para tu bici y acá adentro tenés opciones. Entonces vos podés ir agarrando las mierdas, tenés tipo, uh, esto por si quiero usarlo con mi bici. Esto para metérmelo en el No sé, no sé mucho con yo qué hacer con tantas herramientas. Yo, yo no soy la persona más amigable, pero no sé, me parece súper práctico. Es como ¿Qué te está? Ok, entonces, si este video les gustó, se pueden suscribir, pueden comentar, pueden... ¿Cuál es el tercero, mi amor? <laughs> like. Pueden like, con más que razón, le pueden dar like. Eh, el que haya adivinado la cantidad de veces Que me cambié el peinado O, o lo que me dicen El día del cuerpo Adivina cuántas veces me cambié el peinado Porque spoiler alert Para más de tres, Pero porque yo soy una rara que se cansa De tener mismo peinado 10 minutos Y miren a este perrito hermoso Ya está durmiendo Bueno, nada, eso, los quiero Besitos